Te presento el prototipo temprano de un Locust. Navegando por internet me encontré con las siguientes imágenes. A juzgar por el tipo de piezas y el logo, esta es una fase muy temprana de diseño. Sugerida por Vladimir K., fue tal vez el diseño pionero de Megablocks, de lo que vemos hoy materializado por Megaconstruct. Aunque el diseño luce algo obsoleto en comparación a lo actual, esto es solo un prototipo y el simple hecho que podamos verlo es ya por sí mismo genial. No olvides darle me gusta y suscribirte, también pasar por mis redes sociales. ¡Blockers, cambio y fuera!